Hola de nuevo. Vamos a ver otra técnica de creatividad que nos permite obtener una representación gráfica y global de todo lo que influye en un problema, para así buscar soluciones más creativas, tomar mejores decisiones. Es la técnica del análisis o del diagrama del campo de fuerzas. Fue propuesta por Carl Lewitt, un psicólogo social que desarrolló la teoría del campo. Esta teoría dice que el comportamiento de las personas está explicado por la suma de muchas fuerzas, algunas interiores, otras exteriores del entorno y que en conjunto nos influyen en nuestro comportamiento. Hay fuerzas más intensas y más débiles y hay fuerzas positivas, es decir, que nos impulsan a un comportamiento y fuerzas negativas, que nos frenan una teoría curiosa. No sé, a mí esto me está recordando una película. Pero bueno, Carl Lewin trabajó mucho en dinámica de grupos y desarrolló esta técnica inspirada en esta teoría del campo para ayudar a los grupos a tomar decisiones. Podemos decir que consiste en la representación gráfica de las fuerzas positivas y negativas que influyen en una situación o en un problema. Hacer un diagrama del campo de fuerzas consiste en dibujar algo como esto. Ponemos en el centro de una hoja de papel el problema o la situación deseable a la que queremos llegar. Y luego, en la parte izquierda, empezamos a enumerar los factores, las fuerzas positivas que nos impulsan hacia esa situación deseable. Estas fuerzas positivas las ponemos como flechas, que pueden ser más intensas, más largas, o más débiles, más cortas. Y en la parte de la derecha ponemos las fuerzas que influyen negativamente, es decir, que nos frenan hacia esa situación deseable. Así que un diagrama del campo de fuerzas tiene un aspecto como este: la situación deseable, el problema en el centro, y un conjunto de flechas más o menos largas que pueden ser positivas o negativas. A estas flechas les podemos asignar un peso, es decir, una intensidad, un número arbitrario, por ejemplo, aquí lo hemos puesto entre 1 y 5, y así nos puede ayud ayudar a hacer cálculos con esas flechas y tomar decisiones. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Imagínate que trabajas en una fábrica de motos, de motocicletas y se está pensando en sustituir el proceso de pintado, que ahora se hace de forma manual, por un proceso automático, con una máquina automática. Y queremos tomar la mejor decisión posible. Bueno, pues podemos plantear este análisis del diagrama de campo de fuerzas. Y podemos hacer algo como lo siguiente. Ponemos la situación deseable o el problema es adoptar este nuevo proceso de pintado automático. A la izquierda las fuerzas que influyen positivamente, es decir, que nos impulsan hacia hacer hacia ese cambio, hacia ese nuevo proceso, esa nueva máquina. Podemos pensar, por ejemplo, bueno, las motos van a quedar mejor pintadas, mucho mejor. Por lo tanto, ponemos una flecha positiva en la parte izquierda e intensa, por ejemplo, de magnitud 4. También podemos pensar que como esta máquina es un poco más rápida que el proceso manual, pues el tiempo de fabricación va a reducirse. Eso es algo positivo para nosotros. Bueno, pues ponemos una flecha, quizá de menor magnitud, porque el, la mejora en el tiempo pues, es muy significativa. ¿Vamos a tener mayor capacidad de fabricación? Bueno, pues eso para nosotros es algo positivo, ponemos una flecha. Y luego también podemos considerar que una vez que estéis implantado el proceso, los costes van a estar más controlados porque una vez que hayamos comprado la máquina bueno pues el coste de pintar cada moto va a ser un poco más reducido pero un poquito solo. con lo cual ponemos otra flecha positiva corta vamos a pensar ahora los factores negativos a la derecha las flechas rojas podemos pensar que claro como es una máquina automática hay que despedir a personal eso para nosotros pues es algo negativo ponemos una flecha de magnitud 3 por ejemplo también tenemos miedo a las nuevas tecnologías, habrá que aprender a usar la máquina, habrá que instalarla, se estropeará. Bueno, pues ponemos también una flecha negativa en este aspecto. Esta máquina tiene un pequeño impacto medioambiental, para nosotros eso también tiene una pequeña importancia, pues ponemos una flecha negativa corta. Y luego hay que comprar la máquina, es muy cara la inversión inicial, bueno, pues ponemos otra flecha negativa. Pues ya tenemos hecho el diagrama de fuerzas, ahora se trata de echarle un vistazo y ver si de forma global podemos tener una impresión más clara de cuál es nuestro problema y si debemos o no debemos abordarlo. En este caso yo creo que no está muy claro pero podemos sumar las magnitudes de las diferentes flechas y nos sale que las flechas positivas suman 20 y las flechas negativas suman 22. Por lo tanto si hacemos caso a este análisis deberíamos descartar de momento la adopción de este nuevo proceso. Bueno. Este análisis del campo de fuerzas tiene numerosas ventajas y nos sirve para muchas cosas. Voy a destacar alguna. Primero, nos permite definir mejor el problema. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar sobre él, sobre lo que influye en ese problema. Por otro lado, nos da una visión global y visual. A veces de un solo vistazo dices, anda cuántas flechas negativas, hay que hacer algo. O lo contrario. Es una visión global de los problemas, pero también es una visión de detalle porque nos está obligando a buscar todos esos factores como por ejemplo el diagrama de Ishikawa que es similar en este aspecto, nos obliga a buscar los factores que influyen en el problema. En este caso los tenemos bien diferenciados entre los positivos y los negativos. Por lo tanto nos permite centrarnos en los detalles. Hay que intentar que un diagrama de este tipo tenga el mayor número de flechas de fuerzas posibles, con lo cual desmenuzamos muy bien los problemas. Nos permite descubrir factores relevantes porque si vemos unas flechas muy intensas, decimos esto es un factor relevante para nuestro problema o que nos impide o nos ayuda a, esa, a llegar a esa situación deseable. Nos identifica también las fortalezas a maximizar. Las flechas positivas son fortalezas. Si buscamos flechas positivas pero pequeñitas, de poca intensidad, podemos decir ¿Puedo hacer algo para maximizar esta fortaleza? Bueno, pues esto también es un análisis interesante. Y lo mismo para las debilidades. Las flechas negativas son debilidades. Puedo buscar las debilidades muy grandes e intentar reducirlas lo más posible. Y por último decir que un diagrama del campo de fuerzas nos ayuda a descubrir nuevas fortalezas porque si buscamos las flechas negativas, que son las debilidades, podemos darles la vuelta, intentar darles la vuelta y convertirlo en fortalezas. Así que es una herramienta que nos parece muy interesante. De hecho, en el mundo laboral se usa, se usa en muchos campos, puede ser muy útil. Carl Lewin la pensó para dinámica de grupos, para trabajar en grupos, para ayudar a los grupos de personas a tomar mejores decisiones y entonces es una herramienta muy interesante en muchos campos se usa mucho por ejemplo en gestión de proyectos. Te proponemos una actividad para practicar el diagrama del campo de fuerzas, la hemos llamado ¿Qué nota voy a sacar? Supongo que este curso tuviese una calificación, es decir, una nota, un número entre 0 y 10 por ejemplo. ¿Cuál será? Bueno, depende de muchos factores. Bueno, pues si analizamos a priori estos factores con mucho cuidado y de forma exhaustiva, quizá podemos ser capaces de predecir la nota, porque hemos tenido en cuenta todo lo que influye positiva y negativamente para obtener ese resultado. Pues eso es lo que te pedimos hacer, que pienses en los factores que a ti personalmente te influyen positiva y negativamente en sacar una buena nota en este curso. Así que tienes que hacer un diagrama del campo de fuerzas en el que la situación deseable en el centro sea voy a sacar la máxima nota en este curso y tienes que empezar a pensar en fuerzas que influyen positiva y negativamente y asignarles una magnitud, una intensidad que será diferente, las fuerzas serán diferentes para otro compañero seguramente. Bueno, te voy a ofrecer dos ayudas para rellenar este diagrama. La primera es que te voy a sugerir una flecha positiva, muy intensa, que es el esfuerzo de los profesores, que sin duda te va a ayudar a obtener la máxima calificación. El resto de fuerzas las tienes que pensar tú. Y si ya no se te ocurren más y estás en un momento de bloqueo, la segunda ayuda es la técnica de Kipling, 5W1H. Es decir, que pienses en el por qué, por ejemplo, por qué estoy realizando este curso. Eso influye positiva o negativamente. En el cómo, cómo está siendo este curso cómo es el temario, cómo son los profesores, cómo soy yo. También en el dónde, los horarios, la disponibilidad de tiempo, eso influye, etcétera, etcétera. Esta técnica de Kipling, el hacerse estas seis preguntas, seguro que te ayuda a descubrir nuevas fuerzas. Así que esta actividad consiste en rellenar... Un diagrama del campo de fuerzas que analice lo que influye positivamente y negativamente en obtener la máxima calificación del curso. En la plataforma web tienes más detalles sobre cuándo hay que entregarlo, cómo se entrega, etc.